que me echa un guiño el tiempo y ahora que veo más allá. Ahora que me apartaron las murallas que me apartaron de ti y el aire por mi ventana huele a rosa y tarnil. Ya no hay vacío que engañe mi presencia el viento de las noches frías ya se lo llevó y ahora me mima, me mima, me mima, me mima ruido, ruido, ruido, ruido se ha convertido en ceniza